Tratando de que reflexionen, de que puedan vivir, de que resuciten y hagan un milagro con este pueblo porque no han querido resolver el problema y se han estado acumulando problemas y demandas. El entierro popular es parte de un precalentamiento previo a la huelga del 7 de agosto que demanda de las autoridades del gobierno varias obras, entre ellas la construcción de la Plaza de la Cultura, el saneamiento de la Cañada Grande, arreglo y asfaltado de calles, y la construcción del puente de ugamba Solamente en promesas. Es por esto que la coordinación del Movimiento Popular hoy se encuentra aquí en el Parque Duarte realizando este velatorio y le decimos a nuestro pueblo: jamás va a.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 Robinson Polanco